Miércoles, miércoles de Valerza, por supuesto, y hay novedades de Argentina en el mundo. Hace rato algo leíamos en los sí. medios nacionales. Por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro contador a Diego Zuliani. ¿Cómo andas, Dieguito? Buen día. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás, hola Nancy. Buenos días, sí. Hay novedades. ¿Suliano? Sí, un poco. Sí. <risa> <risa> <risa> está, está, está un poco fresco, así que... Bien abrigado. ¿Vos sabés que? Sí. <risa> sí. sí. El querido Diego Zuliani. Ayer, ayer este. Eh, el ministro Guzmán anunció un acuerdo con el Club de París. Sí. ¿no? Este, rec recordemos que el Club de París es un, un, club, un grupo de acreedores, al que nosotros le, debíamos, le debemos 2.400 millones de dólares, uh -huh. y lo que anunció ayer este, Guzmán fue un acuerdo, un entendimiento, en la que eh, nos dan un plazo, un puente de tiempo, sí. hasta el 31 de marzo, para hacer una reestructuración, vamos a hacer un pago, Parcial hasta esta fecha de 400 millones de dólares más, más o menos, pero implica un alivio, este, evidentemente, eh, a, a la Reserva Banco Central. Bueno, que es una, una muy buena noticia, una buena noticia, o sea que viene bien viene este, este tema para nosotros, para, para Argentina, respecto a la reestructuración en la deuda. Y, y existe algo más adicional que es que a partir de mañana. Uh -huh. Se empieza a revisar la categoría de Argentina dentro de lo que se conoce como las categorías de el, el, el Morgan Stanley, es, que es una, es una empresa que hace una categoría de los países, las dividen en tres categorías. Las empresas las categorías A, que son las, las, los países de desarrollo, ¿no? Estados Unidos, Japón, Alemania. Las categorías B, que son las empresas, las, los países emergentes, que están en países como eh, China, India, Rusia... Este, Brasil, México, en la que nosotros estamos, son países que tienen este, inestabilidad económica, tienen problemas de cambio, pero tienen crecimiento, tienen una, una clase media un poco este, inestable. Y después están las categorías C, que son los fronterizos. Entonces, está, eh, Argentina es, empieza la revisación para ver si pasa a este tipo de categorías, baja de categoría de la A, la, de la B a la C, perdón, a los fronterizos. Y es una, una posibilidad, porque nosotros estábamos en esa categoría, pasamos a ser emergentes y ahora posiblemente volvamos a ser este, de fronteras. ¿no? Y, este, y para que se entienda un poco de qué se trata esto, supongamos que nosotros estamos en la categoría B, entonces ahora en esta categoría B, que es la de emergentes, tenemos ciertos equipos que juegan en esta categoría, ¿no? comparándola con la del fútbol. Entonces tenemos Boca, River, en este caso tendríamos al Banco eh, Galicia, el Macro, YPF, Pampa Energía, que fueron siendo, de, nos dejaron de deslistarse en este indicador y que ahora si pasamos a la categoría de emergente van a poder alistarse y además poder incorporar nuevas, nuevos clubes, por decirte de esa forma. ¿no? Claro, ¿no? Sí. Con lo cual, desde el punto de vista de, del mercado capital es posiblemente un, un giro de un ingreso, un mayor movimiento de capitales. Uh -huh. Esas son novedades interesantes que pueden tener efectos en la calificación y en el comportamiento bursátil de Argentina este, y sobre todo el, lo que viene a ser el acuerdo con el Club de París. Claro. ¿Mayores inversiones extranjeras, podríamos decirlo así, Diego? Sí, más o menos. Vos, vos tenés en cuenta esto. mira, el, el, el Morgan Stanley, este MSCI, que es, que es Capital investor que publica un índice... ...muestra un benchmark, muestra una referencia. Entonces, sí. fondos, grandes fondos como BlackRock o como Tempenton, hay grandes fondos que vienen... ...tienen por reglamentos que hacer tipos de inversión. Entonces van a invertir en, en papeles o, o acciones de, que sean A, categoría A, claro. de países desarrollados, únicamente. Hay otros que hacen categoría A y B, hay otros que hacen B y C, ¿no? Entonces, el hecho de que pasemos de B a C va a implicar de que haya fondos que se tengan que desprender de acciones argentinas y otros que empiecen a comprar acciones argentinas porque invierten en, en este, países fronterizos. Como van a existir la posibilidad de que se incorporen mayores este, papeles, mayores acciones, otras empresas, existe la posibilidad de que aumente o existan mayores flujos de capital mayor movimiento. Uh -huh. No necesariamente es bueno esto porque pasamos, como como he escuchado, de, de ser cola de león a ser cabeza de ratón, pero en, en realidad, y vos imaginate que entramos en una categoría, en un grupo, guerra, estamos dentro de grupos que están en, en África, este, en el Medio Oriente, con muchas dificultades, estamos en ese grupo. Obviamente, claro. Lo ideal sería. Es, es, es, es, es, Diego, estamos teniendo unos inconvenientes con sí. el audio. Con la señal, me parece. Con, de con la señal de, de uh -huh. internet, se nos está cortando mucho. Vos confirmanos si nos estás escuchando. Bueno, ahí lo decía eh, el contador, no ¿no? No, ¿no? no, no, se te escucha. No sé si se, se perdió. A ver ahí, eh, nosotros también te perdimos no, un momento. No, vamos, a, no, no escucho. vamos a corroborar entonces la señal, le pedimos ahí. Ahí, volvió. ahí volvimos. Ahí, está, ahí está. volvimos ahí está. a conectarnos. Ahí volvió, ahí volvió. Eh, Diego decía, bueno, lo ideal sería que la Argentina esté en categoría A, bueno, pero es un gran paso, ¿no? Ir avanzando de a poco. Y no esto va, Claro, bueno. ¿y esto va de, de la mano con este plan sólido económico que mm. eh, se ha pedido también la semana pasada desde el ámbito internacional para tener el acuerdo con el FMI? No, no, no. Eh, te estamos teniendo, evidentemente. No, no, sí, absolutamente. O sea, no, no necesariamente la mano. O sea, nosotros no tenemos planes, ese es el problema. Mm. No hay un plan concreto. No existe un plan. Bueno, no, no, no, nosotros no tenemos un plan hoy. No sé si, si retomamos ahí. Este, no sí. existe un plan hoy. Es necesario tener un plan. Claro. Se, se perdió. Bien, ahí nosotros no, estamos, bueno, lo estábamos a... escuchando sí, sí, sí. Eh, a Diego. Ojalá que podamos reconectar la llamada. Eh, vamos a ver ahí, la producción está trabajando justamente para poder reconectar. Porque esto fue una noticia que lo hemos también sí. repasado en los distintos diarios a nivel nacional, este acuerdo que ha logrado la Argentina con el Club de París y que es un plan de refinanciación, ¿no? Sí, estuvo Alberto Fernández, no nos olvidemos, Nancy, recorriendo Europa pidiendo apoyo justamente a diferentes países, estuvo en Francia, estuvo en, en diferentes países, eh, consiguió un apoyo de distintos presidentes. La cuestión ahora era este adelanto de 430 millones de dólares que le hace al Club de París para la Argentina para no llegar a un default, que era lo más, lo más importante. Pero lo que yo me quedo con esto que decía Diego y lo que decías vos, Nancy, lo ideal sería estar en la categoría A de lo que explicaba Diego. Estaba Argentina en la categoría B y podría retroceder a la C. Esto es eh, también esto, esto, algo... Es, estamos en la C ¿eh? y ahora claro. estaríamos avanzando hacia la B. Bueno, bueno eh, pero, pero la Argentina te, tiene que comenzar a, a pensar en subir, no en, a descender, digamos, de, de, de escalones o de niveles para que también, por supuesto, el mercado exterior tenga confianza en, en nuestro país. Eh, para invertir. A poder llegar a tener también mayores uh -huh. inversores. Eh, ahí lo tenemos a Diego ya conectado sí. nuevamente para que podamos cerrar ¿no? este tema. Eh, algo hablábamos con Nico, Diego, eh, tratar también de que no, no volvamos a repetir algunas palabras prohibidas que tenemos los argentinos, por ejemplo, como el default. Exactamente. Bueno, con lo de Guzmán se despeja el default con el Club de París, y es por eso es algo muy positivo, y necesitamos evidentemente seguir con un plan. Hoy no existe el plan, la, la, la realidad no, no tenemos un plan claro este, de crecimiento. Por eso es que el fondo dice, bueno, hagamos un plan... Y este, este interpase, este plazo que nos da el Club de París es para que acordemos con el fondo. Evidentemente este, vamos a tener que hacer un plan de crecimiento que prevea cómo vamos a pagar nuestras deudas y hacer una, una planificación. Pero es, es, es importante ver si podemos mantener la categoría de emergentes porque si bien esto puede implicar una, una mejora eh, o una un relativa mayor movilidad de capitales, inversiones no van a venir a, a hacer inversiones este, de, de maquinaria, ¿no? de contratar trabajo por una fábrica. Porque imagínate, vos, vos va a ir a invertir a, una, a un país de África con guerra, y no, entonces, estaríamos en esa misma categoría. Claro. Y por eso que tenemos que aspirar, no ser el, el mejor de los peores, sino siempre ser el, el, el, el, el, tratar de aspirar a ser mejor. ¿no? Eso debería ser como la, nuestra, nuestro leitmotiv, nuestro horizonte. Uh -huh. Es así, digo Bueno, seguramente esto va a traer ¿no? más, más detalles, más eh, puntos para ir repasando cuando se empiece ¿no? a generar también esta recategorización y, por supuesto, avanzando en lo que es eh, la deuda argentina. Uh -huh. sí, sí, una de cal y una de arena. Por ahora... Todavía no se, no se nos recategorizaron, empieza mañana los análisis, uh -huh. pero y tenemos una buena noticia, que es este, la, el acuerdo con el Club de París. Así que este, nada, esperemos que esto siga así. El Guzmán en términos de deuda lo, está, lo viene haciendo muy bien, así que este, esperemos que esto siga de la misma forma con el Fondo Monetario. Acordando con el Fondo, despejamos este, los horizontes de vencimiento y nos da certeza. A, a lo respecto sí. a las inversiones ¿no? eh, Diego, la gente que quiere acercarse a Valerza quiere charlar con ustedes, ¿cómo tiene que hacer? Nos pueden buscar en Alvear 499 Local sí. 2, a Medecuado del Shopping o por las redes sociales por Facebook o Instagram o nos buscan, este video lo vamos a subir en Youtube así que para que uh -huh. se haga alguna consulta así que la, o nos mandan un correo electrónico en info .com .ar, las consultas son gratuitas, así que cualquier duda que tengan nos no hacen las, las consultas. Y ahí está Valerza en todas las redes sociales para que ustedes también se contacten con o ellos sea, y si no directamente sacan un turno y pueden ir a, a hablar con la gente de Valerza ahí en las oficinas. Diego, nos reencontramos la semana que viene, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, gracias Nicolás. Nos vemos, Diego, bueno, ahí está, Diego Zulian, también, ¿eh? ¿no? De Valerza, uh -huh. un tema complicado, pero lo decía el contador, bueno, eh, Martín Guzmán lo viene, viene manejando sí. y encaminando un poquito, ojalá que se sigan dando estos acuerdos.